Sir William Ramsey nació el 2 de octubre de 1852 en Glasgow, Escocia. Las primeras aproximaciones de William Ramsey al campo de investigación en química fueron en química orgánica. Destacaron sus trabajos sobre los productos de descomposición de los alcaloides derivados de la quinina. Entre 1885 y 1890, Ramsey descubrió el argón, el helio, el neón, el criptón y el xenón estableciendo todo un nuevo grupo en la tabla periódico de los elementos, conocido como el de los gases inertes o gases nobles, que son un grupo de elementos químicos que comparten varias propiedades en determinadas condiciones específicas.